Martes de la 21 semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo del 23 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino Pero descuidan lo más importante de la ley Que son la justicia, la misericordia y la fidelidad esto es lo que tienen que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelen el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios por su rapacidad y codicia. Fariseos ciegos, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se les criticaba a las autoridades la falta de responsabilidad para con el pueblo de Dios. El Sanedrín, los sacerdotes y otros dignatarios estaban muy comprometidos con el imperio romano para asegurar sus intereses. Jesús les criticaba su falsedad, pues a nombre de Dios perseguían intereses partidistas, sectarios e individuales. Los fariseos era uno de estos grupos que durante mucho tiempo persiguieron el apoyo popular haciéndose pasar por hombres justos y piadosos. Jesús desenmascara el oportunismo y las, ver, y las verdaderas intenciones de estos grupos. El remedio que propone el Evangelio contra el abuso de descuidar lo principal no consiste en descuidar lo secundario, sino en en integrarlos dentro de una razonable escala de gravedad o importancia. Los tres supremos valores señalados en el versículo 23 vienen a ser una síntesis de la ley en su dimensión social, la observancia del derecho y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 Husano. y La justicia en las relaciones humanas, la misericordia expresión universal del amor al prójimo y el hábito de la fidelidad sincera y leal. Jesús desenmascara las injusticias sociales de su pueblo, encubiertas bajo la hipocresía de una impecable religiosidad exterior. Las comparaciones que hace Jesús ponen en evidencia la mentira con que se encuentran los fariseos pero se callan cuando la defensa de la justicia y de los derechos humanos ponen en peligro la seguridad y los privilegios que suelen tener la iglesia. En la vida hay cosas de poca importancia a las que coherentemente hay que dar poca importancia y otras muchas más trascendentales a las que vale la pena que les presentemos más atención, la sinceridad, la, la caridad, la autenticidad de nuestras vidas, de que nos examinamos al final de la jornada o cuando preparamos una confesión o en unos días de retiro. Nos examinamos de las actitudes anteriores que están en, la, en su raíz, la caridad, la honradez o la misericordia. La consigna de Jesús es que no se descuiden tampoco las cosas pequeñas. Esto es lo que habrían de practicar, lo de la justicia, y la misericordia y la fidelidad, aunque sin descuidar aquello, el pago de los diezmos. Hay que dar más importancia a las grandes sin descuidar a las pequeñas. Hacemos las cosas para que nos vean y nos alaben. Cuando ayunamos, oramos y hacemos limosna, no busquemos el aplauso de los hombres, sino la de Dios. Que el Señor los bendiga.